El tiempo, como el viento, seca las lágrimas. Como el agua, todo lo disuelve. Como el fuego, reduce las cosas a cenizas. Como el sol, todo lo ilumina. El tiempo aclara lo confuso. Descubre lo más oculto, encuentra lo perdido, propicia la tolerancia, reconcilia a los enemigos, pone a prueba el amor y la amistad, extravía a los ambiciosos, se lleva las ilusiones y el orgullo, trae la conformidad. Quien va contra el tiempo fracasa. Quien lo aguarda se torna poderoso. Quien lo acepta como aliado, traba amistad con la sabiduría. Se llama el tiempo. El mejor médico La tonada es polvo de estrellas